Hola. Buenos días, chavales. ¿Cómo estamos? Descansados un poquito. ¿Qué he dormido ahí? ¿Qué he dormido ahí, chavales. Menos mal, porque si no. Hola. ¿Cómo está tu pulito esta mañana? Perfecto. Hola, Manuel. Hola, cantado? ¿Estás cansado? No okay. yeah, <laughs> La pasta. <risa> ¡Hola! Desde allá ¡Oh! para ¡Hola! <risa> ¡Hola! ¿Qué? Que desde arriba que hace eh, efecto óptico de Vaya, agarra. para <risa> después aquel grabar todo de los preparo para mi toda Sergio, ¿dónde vamos? ¿eh? ¿sí? pero dónde vamos? a la rueda de... de... Ya te ha quedado claro dónde vamos. Vamos al sitio donde tocamos. no me grabes. no me grabes. Y no me grabes. ¿Y no me grabes? <risa> Hola. No se esperaba. ¿Quién mire? No o sé. Sea, ¿Quién viene aquí? ¡Salud! <risa> <risa> Mi abuelo quería estudiar, pero al final tuvo que ir trabajando en el campo. ¿Sí? Sí. ¡Hola! <risa> aquí leyendo. Preconcierto. Preconcierto. Es que somos cultos. Bueno, ¿qué pasa chavales? Estamos aquí en vivo, vamos a tocar en este super escenario con este mega bombo. muy punky. Muy, muy, muy bien. Último día, aquí el señor Jan a punto de coger el primer vuelo en solitario de su vida. <ríe> aquí tenemos cosas que de pronto están en nuestros estos.. como oh, este dano. Bueno. La marca no paga, eh. Esta cosa, que no sé qué es, Magdalenas Mini.